En este vídeo vamos a ver un breve tutorial del uso de la Raspberry Pi en las prácticas de asignaturas sobre estructura y organización de computadores de la Universidad de Cantabria, empleando el sistema operativo RISCOS. Lo primero que vamos a ver es cómo manejar la ventana de tareas, también llamada Task Window. Para abrirla disponemos de dos modos. El primero es utilizar las teclas Control y F12. El segundo es situarnos encima de la frambuesa que tenemos en la esquina inferior derecha de la pantalla y hacer clic con el botón de la rueda del ratón. En el menú desplegable que nos surge, nos situamos encima de la opción Task Window y hacemos clic con el botón izquierdo o derecho del ratón. Desde esta ventana será en la que nos manejaremos con los directorios. Esta ventana de tareas tiene una serie de diferencias respecto a otros sistemas operativos que debemos tener en cuenta. La primera de ellas es que no podemos usar las teclas de flechas para movernos hacia instrucciones anteriores o para modificar algún carácter de la línea actual. Por ejemplo, si nos equivocamos escribiendo un comando, debemos borrar toda la línea hasta el error y continuar desde ahí. O bien pulsar la tecla escape para anular el comando actual y comenzar de cero. La ventana de comandos se abre como si fuera un archivo de texto, empleando para ello un editor de textos. Por defecto, al arrancar el sistema no hay ningún editor de textos ejecutando, y por eso si abrimos una ventana de tareas se emplea el editor Edit, cuyo icono podemos ver aquí en la barra de iconos. No obstante, durante las prácticas vamos a utilizar el editor de textos StrongED. Si eh, iniciamos dicho editor antes de haber abierto ninguna, barra de ninguna ventana de tareas, cuando la abramos, se empleará el editor StrongED para la misma. Aunque la apariencia sea ligeramente diferente, el comportamiento de los comandos va a ser completamente idéntico. La principal diferencia que encontramos es para realizar las acciones de copiar y pegar texto. Si usamos el editor StrongED, para copiar debemos seleccionar con el ratón el campo a copiar y pulsar las teclas Control C para pegar el texto seleccionado. Por el contrario, desde el editor de textos Edit, para copiar debemos seleccionar el texto que nos interesa y utilizar las teclas Control C para copiar y Control V para pegar el texto seleccionado. Una peculiaridad del sistema Riscos que es conveniente tener en cuenta es que la ventana activa no es necesariamente la que esté en primer plano, sino aquella cuya barra superior está resaltada en color amarillo. Para poder observar esto, vamos a abrir una segunda Task window. Si seleccionamos la ventana sin clicar en su interior, la ventana pasa a estar en primer plano, pero no activa, de modo que al escribir un comando, este aparece en la ventana que está situada detrás, la que está resaltada. Dentro de la Task Window vamos a usar un repertorio limitado de comandos. Mediante el comando cat podemos ver la ruta del directorio actual y su contenido. Como lo que nos ha devuelto este comando es muy grande para poder verlo bien en la ventana, vamos a redimensionarla utilizando el icono que tenemos en la esquina inferior derecha de la ventana, haciendo clic con el botón izquierdo del ratón y desplazándole a nuestro gusto. También podemos utilizar la barra que tenemos en la parte inferior de la ventana para poder movernos a lo largo del contenido que queremos ver. En este caso, Podemos ver que el directorio actual en el que nos encontramos es el raíz de la tarjeta SD y que en el mismo tenemos varias carpetas indicadas por la letra D mayúscula y la barra a continuación del nombre de la carpeta y también tenemos ficheros que van seguidos de los permisos y la barra. En este caso, por ejemplo, tenemos el fichero Strondamp, cuyos permisos son de escritura, representado por la W, y de lectura, representado por la R. Mediante el comando cdir, podemos crear nuevos directorios, indicando tras el comando el nombre de la nueva carpeta a crear. Con el comando dir, accedemos al directorio que se le indica, en este caso el que acabamos de crear. Como podemos observar, usando el comando cat, vemos que ahora ya estamos en el directorio ic de nueva creación. El comando DIR también acepta una serie de símbolos especiales que tienen un comportamiento particular. Por ejemplo, utilizando el símbolo del dólar, accedemos a la raíz de la tarjeta SD. Utilizando el símbolo de la barra invertida, accedemos al directorio en el que estábamos previamente. Luego podemos utilizar también el símbolo del acento circunflejo que se obtiene utilizando la tecla de mayúsculas y la que está situada inmediatamente a la derecha de la tecla P, seguida de un espacio, para poder acceder al directorio padre del directorio en el que estamos actualmente. En nuestro caso estábamos en el directorio IC y al, al regresar, al acceder al directorio padre, pues sería directamente el directorio raíz. También podemos indicar una ruta completa utilizando un punto para separar los nombres de los directorios de la ruta que queremos acceder. En este caso, por ejemplo, podemos acceder a la carpeta Material Previo y dentro de ella a la carpeta Pruebas Pablo, indicando la ruta por completo. Si la ruta que queremos indicar es absoluta, lo primero que escribiremos es el símbolo del dólar seguido de un punto, y luego el nombre de la ruta desde el directorio raíz. Un aspecto muy relevante del sistema RISCOS es que el directorio actual es global para todo el sistema. Esto significa que si en una ventana accedemos a un directorio, por ejemplo, al directorio IC que hemos creado dentro de la carpeta raíz, todas las demás ventanas de tareas e incluso otras aplicaciones cambian de forma simultánea a estar en esta carpeta. Si ahora nos pasamos a la ventana que teníamos en segundo plano previamente, vemos que también ha pasado a estar en este directorio IC.